También saludamos la presencia entre nosotros del ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Su Excelencia el señor Jorge Arreaza. Señor Presidente, no nos cansaremos de repetir que América Latina y el Caribe es una zona de paz que ha ratificado su compromiso con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región así como el estricto cumplimiento de sus obligaciones de no intervención directa o indirectamente en los asuntos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos en el marco de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La situación que vive Venezuela reclama la atención del Consejo de Seguridad no porque ese país constituya una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, sino porque las acciones que se han desplegado en contra de Venezuela sí constituyen una gravísima amenaza a la paz y estabilidad de mi región. Durante el fin de semana pasado, se desplegó un operativo dirigido por el gobierno de los Estados Unidos que pretendía utilizar la ayuda humanitaria como un caballo de Troya para alcanzar su objetivo político, el cambio de régimen en Venezuela. Pese al bombardeo ideológico y a las masivas campañas mediáticas desplegadas alrededor de este operativo de entrega de ayuda humanitaria, entre comillas, ni las Naciones Unidas, ni la Cruz Roja Internacional, ni la Iglesia Católica se han prestado a ser instrumentalizadas porque esa supuesta ayuda viola los principios de independencia, imparcialidad, neutralidad y humanidad. Hoy mismo, según registran los medios de comunicación, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas ha señalado lo siguiente, y abro comillas, tenemos muy claros los principios de la ayuda humanitaria y en el caso de Venezuela sí hay un, inten hay un intento de politizarla. Señor Presidente, es importante y oportuno el debate que mantenemos hoy, sobre todo cuando distintos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos hablan de la situación de Venezuela y vienen repitiendo una consigna. Todas las opciones están sobre la mesa. Nosotros y este Consejo deberíamos tomar mucha atención a esas palabras y calibrar la gravedad de las mismas. Mi región y el mundo han padecido las trágicas consecuencias cuando todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuántas masacres deben contabilizarse en los países de América Latina ...cuando todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuántas invasiones como las sufridas por República Dominicana, Nicaragua, Panamá o Haití... ...deben padecerse cuando todas las opciones están sobre la mesa? Nos viene a la memoria el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas... ...la desaparición forzada de personas, la tortura, el asesinato... ...cuando todas las opciones están sobre la mesa. Nos viene a la memoria el caso de Irán-Contras, relacionado con la guerra en Nicaragua. En este caso, permítame leer lo que dice la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986. Y abro comillas. Dice la Corte, decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas Contras... ...o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios... ...las actividades militares y paramilitares en Nicaragua... ...y contra Nicaragua... ...han actuado en perjuicio de la República de Nicaragua... ...infringiendo la obligación que les incumple ...con arreglo al derecho internacional Constitucional ...de no intervenir en los asuntos de otros estados. Cuando todas las opciones están abiertas... ...cuando todas las opciones están sobre la, la mesa... Nos viene también a la memoria la doctrina Monroe, la doctrina de seguridad las, nacional, la doctrina del enemigo interno. Nos viene también a la memoria el apoyo incondicional de los Estados Unidos a los dictadores Somoza, Stroessner, Pinochet, Videla y Banzer. Y permítame aquí una digresión, señor presidente. Producto de esas situaciones, cuyas consecuencias todavía soportamos, es que aparecen caravanas de migrantes y refugiados huyendo de Centroamérica. Señor Presidente, la dramática historia que se desarrolla frente a nuestros ojos es la reedición de muchas otras. En este caso, no solamente se está repitiendo el macabro guión del intervencionismo y de las políticas de cambio de régimen, sino que algunos de los actores más importantes de las agresiones contra Nicaragua, Guatemala, Honduras o Irak son los mismos que tienen un rol protagónico en esta tragedia. Señor Presidente, es posible que se nos quiera decir que estamos trayendo a este Consejo asuntos de un pasado superado y que solo nos motiva un resentimiento no superado. Hablemos de lo sucedido en este siglo. ¿Acaso no persigue la conciencia de la humanidad y de este propio Consejo la agresión ilegal contra Irak basada en mentiras? Un millón de muertos y de la desestabilización de toda esa región por décadas. ¿Acaso hemos olvidado tan pronto a los 500.000 mil muertos en Siria? ¿Situación también provocada por las políticas de cambio de régimen? Señor Presidente, desde los Estados Unidos se han mostrado vía Twitter fotografías que ha mostrado el canciller de Venezuela del asesinato de Muammar al qaddafi Un gesto muy revelador de sus intenciones. Libia es un asunto que se debate con regularidad en este Consejo. Y tengo algunas preguntas sobre ese país. ¿Cómo fue entregada la ayuda humanitaria en Libia? ¿Dónde están los miles de millones de dólares de las reservas internacionales libias? ¿Quién se beneficia de los recursos naturales libios? ¿Es el pueblo libio? ¿Existe paz, democracia y libertad en ese hermoso país? No queremos que Venezuela tenga el mismo destino que Libia. No queremos que el pueblo venezolano padezca lo mismo que padece hoy el pueblo libio. Aún más, no queremos que Sudamérica ni Centroamérica sufran lo que la región del Sahel sufre debido a las políticas implementadas en contra de Libia. Y el Consejo de Seguridad tiene la obligación de evitar que eso suceda. Señor Presidente. Dado su historial de haber organizado, financiado y promovido golpes de estados en mi región, está claro que la motivación de Estados Unidos no es la defensa de la democracia, no es la libertad, no son los derechos humanos, no es la prosperidad de Venezuela. Además del control geopolítico, del escarmiento a quienes no se alinean a sus designios, la verdadera motivación de esa remetidas es el petróleo. La invasión de Irak fue por las mismas razones. La remetida contra Irán ahora es por las mismas razones. Estoy seguro que todas y todos estamos al tanto de que Venezuela cuenta con tantas reservas de petróleo como Irak e Irán juntos. Señor Presidente, si es cierto, como dice la carta, que estamos resueltos a preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra entonces no todas las opciones están sobre la mesa. Si de algo sirve el esfuerzo que se despliega para mantener este Consejo y toda esta organización, entonces no todas las opciones están sobre la mesa. Si respaldamos al multilateralismo en lugar de las acciones unilaterales, si preferimos al derecho internacional y no a la barbarie, si defendemos la paz en lugar de la guerra, entonces no todas las opciones están sobre la mesa. En ese sentido, Bolivia saluda a los esfuerzos del mecanismo de Montevideo basado en los principios de nuestra organización. Asimismo, la declaración del Grupo de Lima y de varios miembros de este Consejo en lo que se refiere específicamente al uso de medios pacíficos y diplomáticos sin uso de la fuerza. Sin embargo, el país que ha hecho estas amenazas aún no ha descartado el uso de la fuerza. Nuestras opciones están en el uso de todos los recursos diplomáticos y de la primacía de la política para resolver esta crítica situación. Señor Presidente, si de verdad queremos apoyar al pueblo venezolano, se debe, primero, respetar los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, levantar todas las sanciones unilaterales por ser contrarias al derecho internacional, incluido el bloqueo económico-financiero. Despolitizar... Y desmilitarizar la ayuda humanitaria, erradicar toda posibilidad de una salida violenta a esta crisis y apoyar las iniciativas para llevar adelante un proceso de diálogo por y para los venezolanos en respeto a su soberanía y su autodeterminación. Muchas gracias.